Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Feliz Año Nuevo, ya oficialmente nuestros primeros programas en el 2022. Este, no sé cuántos años hemos estado arrancando los, los primeros días de enero. Este es uno más, así que nos pone muy contentos de seguir en la pantalla de nuestro canal compartiendo material de los pueblos que no se rinden no hoy más que nunca porque vamos a dedicar todo nuestro espacio, este encuentro semanal, con la epopeya de la Soberana 01 o Soberana, como se conoce oficialmente a la primera vacuna contra el coronavirus hecha en Latinoamérica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hace poco, increíblemente, o tal vez no uno peca de, de muy naif, la Organización Mundial de la Salud se suma a, a, al, al bloqueo contra Cuba indirectamente o, o, o a conciencia cuando declara que la primera vacuna latinoamericana es una que... Eh, produjo un laboratorio privado eh, entre Argentina y México ¿no? este, y realmente no la primera, como bien dijo Cuba Información, no mientan más la primera vacuna latinoamericana es la que está hecha en Cuba con la cual ya ha prácticamente inmunizado a toda su población y la primera vez también que se inmunizó a eh, población pediátrica ¿no? la vacuna pediátrica que también es eh, potestad de la revolución cubana así que en este mes tan importante, tan caro, a los sentimientos del tercer mundo como es el mes de enero cubano, la revolución cubana que ya entra en sus jóvenes, 63 años, en vez de recrear y repasar, eh, como siempre hay tiempo, espacio y cada vez hay más material, la epopeya de la revolución cubana, hoy hablamos de la salud en Cuba, así que dedicamos todo nuestro espacio a la vacuna soberana, a esta epopeya, cómo... Eh, se ha transformado también en un eh, baluarte del de, de, tercer mundo y de la humanidad, la medicina cubana. Eh, en este repaso que hace el Instituto de Cine Cubano eh, respecto a la vida de cada uno de las y los científicos que estuvieron trabajando en este proyecto vacunal que hoy ya es una realidad y también se está exportando al tercer mundo. Frente a la Omicron también tenemos la solidaridad este, y el compromiso de la ternura del pueblo cubano. Con eso arrancamos el programa el día de hoy, el primer programa de enero, eh, directamente relacionado a la vacuna soberana de Cuba. Nosotros nos encontramos al final del documental.